viste, y la vida va pasando amigo entonces uno tiene que, que tomar ciertos riesgos, ciertas, ciertas decisiones de cambiar las cosas porque si no, lo más duro es cuando el tiempo pasa y no pasa nada, ¿me entendés? Se asoma el sol, el celular sin conexión, le sabe sobre cables de alta tensión, Ven mis reflejos, tan colores mate, ocúpate del rescate o te hacen parte. El suelo late, y no es la bombonera. Este chocolate no vino en la bombonera. El más fino caramelo para el paladar. Exigente de mi gente repera. Suprema corte esperan mi fallo. Por una huella le pinta la del bagallo No me rayo con sus espuelas de gallo Ni con la escuela de la escuela del rap uruguayo Porque detrás, crucé una roja Pateando baldosas flojas, detrás tengo una troja Pensando más en billetes que en mis hojas Escribo con sangre, mamá, no es tinta roja Pensaba en vos, pensaba en mi menor Éramos dos en ese loop como en un círculo Pensaba en vos y en el sol mayor Éramos dos bajo la cruz como en un vínculo Pensaba en vos, pensaba en mi menor Éramos dos en ese loop como en un círculo Saben vos y en el sol mayor Éramos dos bajo la cruz como en un vínculo Hay cola para el club de los fracasados No entienden nada de lo que ha pasado Es que quieren fama y gloria de prestado Sin trayectoria como un proyectil encaquillado ah. Esperabas un profesional certificado, un tipo con condecorado, un empresario con contadores y abogados Si te salió el rapero más fino del rap hispano, mamá Pensaba en vos, pensaba en mi menor, éramos dos en ese look como en un círculo Pensaba en vos y era el sol mayor, éramos dos bajo la cruz como en un vínculo